Venimos, está con nosotros Daniel Orozco. Eh, hablando tanto de boxeo, vamos a irnos para el lado de este Rincón del ring, que es donde suele estar el que te está con la toalla, ¿no? Y el que te está empujando de alguna manera. Y va a tener total protagonismo en la mesa, porque es la que ha preparado este juego, que tiene que ver con el pugilismo? ¿Esto es así como que... Ringo Bonavena, que te sacaban la sillita, como no, decía él, y te dejaban título, ahí con el boxeador el otro. Exactamente. A usted ah, bueno. le han sacado sí, la sillita sí. atrás, así que va a quedar directamente bueno, no puedes, frente no, a la vamos, mesa. Vamos. Que ha preparado lo siguiente. Y no chicos, puede tirar la toalla. No, no, la, no puede. O no oh, no sí, quiere, sí. <risa> ¿Qué hemos <risa> preparado? Bueno, nos imaginamos un universo en el que Daniel Orozco es boxeador. Todo esto, por supuesto, con colación de lo del chino Maidana. Y por lo tanto, la primera pregunta es: claro, acá nos falta gente que usted nombró más temprano. Pero debe elegir un sparring. Y selecciona a Fabián Tillo, Andrés Lombardi o el Petty Lombardi como lo conoce todo el mundo, Francisco Lopresti o Janine Ortiz. Cualquier parecido a elegir su candidato a la intendencia <risa> es pura coincidencia. Puede decir que hacía falta la relación. Te no. voy a agarrar al peti. Empa. Ah, bueno, bueno. Te das cuenta que le dimos eh, un salvoconducto, ¿no? Es un, un peso un poco más liviano. Más que por Va. bendición, porque tiene que ser. ¿Es ¿Esa es su respuesta? <risa> le, daría, le daría a ver a qué a qué pasa. Bueno, bien. es parry. Bueno, vamos, a, bien. vamos a dar uno, un escenario distinto. Supongamos que. ...haya un candidato que, con el que tiene que dar pelea, ¿no? Pensemos en... En, en las eras, En las eras, claro. Eh, ese candidato podría ser Carlos Gallo, Carlos Ciurca... ...le suena, seguramente. Sí. O Rubén Miranda. Eh... Supongamos que usted tiene que definir a alguien. Usted es uh -huh. el que define al que va a competir con uno de estos. ¿A quién elegiría? Eh... A cualquiera, porque te devuelvo a comentar, eh, ya a esta altura del partido es lo que yo he hecho, lo que programo, mi visión. No sé qué visión tendrá el otro, pero así como te dije de Jorge Tamborini, como te dije de Graciela Gelaber, puede pasar con alguno de ellos que el día de mañana tengamos puntos en común. Pelado. Bueno, pero dónde lo, a, a ¿alguno de estos lo ve en el ring peleando por las ceras? No. ¿Ninguno de los, de los tres? ¿Ah? Hay, hay uno que es armador histórico. Sí, lo sabemos. No. Está bien. Perdón, no, pero... Eh, Carlos asoma bastante, ¿o no? Por eso digo. Estamos hablando del titular de ANSES, que asoma bastante para pelear por la sede. No lo ve el año que viene peleando. No. ¿Y a quién sirve por el peronismo? Hay muchos. Adriana Acano siempre estuvo... Pero yo no tengo que hablar del peronismo, lo tienen que hablar ellos mismos. Está bien, bueno. Así que yo considero, viste, que son una cosa que ellos tienen que, que resolver entre ellos, más que uh -huh. nada. Bien, cambiemos de nivel, vamos del municipio a la provincia. Sí. Y en este caso tiene que elegir un peso pesado ah, para una pelea de fondo, ah, importante. Entonces sí, se tiene que preparar Se a tiene que preparar, entrenar, aeróbico, golpe, músculo, ah, peso pesado. Para pelear, Ulpiano Suárez, Alfredo Cornejo, Tadeo García Salazar. No. <risa> Eso fue no, Alfredo, <risa> fue Alfredo me mata Alfredo, Alfredo me va a matar Alfredo, ¿Sí? Alfredo es el peso pesado no, se, quiere, se quiere tener bien sí. Sí. bueno pero justamente sería contra el que no competiría en una PASO <risa> Bueno, pero yo te digo, a mí me lo pusieron las tres opciones. Sí. Está bien. Pero no fue ahí. Esa pelea no la juego. No sé, sea. sí, sí, pero si viste si está él, corro. Uh -huh. Corro, corro, corro. Tengo que Al ir Ah, no, leada, te lo voy a cansar. Vamos, te voy a, a, a, la a la cansar la pregunta Si usted pudiera elegir a su oponente de los tres. Su, su vocación suponemos <ríe> que ganar. A ver, ¿a quién elige? Le temería y huiría con Alfredo. Bien, de los otros dos que quedan, ¿con quién elegiría pelear? Eh, yo hoy en día con quien ha dicho que que, va, que quiere ser candidato con el piano. Ajá. No. Bien. Bien, bien, me gusta. Bueno, eh, pasemos un poquito más, porque supongamos que ya pasaron las pasos. Daniel Orozco es el candidato. Digo que no he transpirado tanto como hoy, ahora. ¿no? <risa> <risa> Digo, Daniel Orozco es el candidato de, de cambio a Mendoza. ¿Y a quién le gustaría subir al ring del otro lado? Y estas son las opciones: ¿Emir Félix, Roberto Rigui o Martín Aveiro? Emir. Lo Con Emil bien. Pelearía ¿Cree que está subido ya? No lo sé Pero es una persona bastante eh, Diríamos que conoce mucho de política y, y tiene una buena gestión Bien, o sea que ese podría ser su contrincante el año que viene en el peronismo, ya nos estamos anticipando Bueno, algo eh, se va por, Perdón, ¿se da por contestar, sí, Agustina? Sí, sí, sí, bien, por, sí favor, por favor por eh, favor. Tenemos un, una más que tiene que ver con el dale, asistente dale. Ese que le ayuda, que le pasa el agua Que le pone el lápiz antiséptico cuando tiene un corte en medio de la pelea eh, En Rocky sería ese, Mickey. Claro Mickey, que es el cuñado, creo Exactamente Si tuviera que elegir a alguien que lo asista en esta pelea Usted elegiría a Durán Barba A Pablo Sarale ¿A Galo Limón, a Mario Riorda o a Wanda Nara? ¿Por qué está Wanda Nara, chicos? ¿Por qué está Wanda Nara? ¿Dónde está Wanda no, Es una gran representante, Wanda Nara. Chicos. No, el Galo, el Galo, el Galo. Es, el galo. Wanda sí, Nara sí, llevó a Mauro y Cardi, bueno, está bien, ahora no están, no es están de lo mejor, sí, sí, pero... Sí, sí. sí totalmente. No hubiese o sea, llegado sin él. Amor. No hubiese llegado. Pero el... se queda con el mexicano Galo Limón. Sí, así es. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Galo? Ayer. ¿Sigue siendo, digamos, un referente sí, en su sí, campaña? Sí, sí, sí, él está pendiente de todo lo que está sucediendo en Mendoza. Cada uh -huh. vez que Bien. salgo en un lugar eh, con críticas constructivas o con o felicitaciones o lo que fuera, viste él te lo dice y te lo dice como un amigo. ¿Y qué le critica en una línea? A veces es la espontaneidad que tengo y que te dice, che, tenés que ser más político. ¿Más pensado, algunas respuestas más pensadas? Sí, exactamente. Bien, es más, contigo. me dijo acá cuando viniera acá que tenía que primero... Eh, Inspirar, tomar un sí. minuto y después recién contestarle a ustedes. Así que... <risa> bueno, y no lo he hecho las... en ningún momento. Te Estoy te mostrando las cartas. Bueno. En ningún momento. Usted dijo al principio que era un médico haciendo política, no un político. Así y está es. reconociendo que su asesor le dice que sea más político. Gracias por esa confesión bueno. bueno, próximo juego. Sí, dale. Hagamos de cuenta que huyó de Cornejo, peleó contra el piano y ganó la pelea. Y ahora le viene. Fíjese esta eterna. Y tiene que elegir usted. Ajá. Se rearma del anterior y elige a Omar de Marqui, Anabel Fernández Agasti o Gabriela Lizana. Omar de Marchi del PRO, Anabel del Justicialismo. ¿Sería Gabriela Lizana del ejemplo, Masí. En esto que recién hacían de bajar al llano la, la metáfora. Y sí, sería... ya está peleando por la gobernación. Es la pelea final. Pero le gustaría sumar? trabajar codo a codo ah, con, con cualquiera de estas personas, con alguno de estos tres. Sí, sí, sí, yo te digo francamente. Omar es una persona que tiene mucho. Mucha experiencia y, y sería, viste, un buen, un buen elemento. Bien. Bueno, eh, ¿Nos queda uno más o dos sí, más? Que Dale. nos queda esta, Dale, que explica hacer una... específicamente Julián y Macio, mm. porque, porque tiene que ver con Buenos Aires. Sí. El que con Buenos Aires? A sí, ver. elijo Pasándole. un rincón en Buenos Aires, ¿no? Elijo un rincón en Buenos Aires. Ah, alguien que lo... Bueno, que también sea su Mickey, pero porteño. ¿Sería la reta, sería Guado, sería Patricia o Vidal? Ya lo dijo al principio. Sí, Patricia. Ya respondió, Patricia. Sí, sí, sí. Pega onda con, con Bullrich que esta parte lanzadísima, vamos uh -huh. a ver si y ya empezó a ganar también ella patrocinadores, que bueno, es la última, y la última que tiene que ver con esa definición política que en principio, dio más o menos al principio del programa, pero lo vamos uh -huh. a poner en, en otros términos tiene que elegir con qué boxeador se identifica ahí las opciones son eh, Floyd Mayweather Nicolino Noche, Mike Tyson o uh -huh. Mohamed Ali. Oh, Nicolino con Bien. Nicolino, pero, Nicolino. La, pero nosotros queríamos definir a cada uno de ellos Floyd, eh, Mayweather porque es estratega. A sí. Nicolino porque esquiva los golpes pero lo pega fuerte. A Tyson que va al frente como loco Mucho y a Mohamed Ali. La, la frase que eligió mi amiga eh, Agustina es floto como una mariposa y pico como una gripa. Yo te digo francamente Nicolino más que nada porque lo llevo en el corazón y lo he visto. He visto que era una persona, pero no te diría que esquiva solamente, era una persona muy pensante. Era una persona que sabía en qué momento, sabía cómo realizar las cosas. Era una persona que había que subirse con la categoría de los pesos que, que él se tuvo. que Pero acordate del, de algunas peleas memorables que tuvo y a través de las cuales nosotros decimos, no le esquivó nunca, siempre estuvo presente, no le esquivó a nadie. Y siempre, viste, estuvo presente y siempre con calidad, siempre con... Mirá eh, que a pesar del tiempo y todo lo demás, a pesar, pero era un, un bailarín del ring. Bien. Intentante, gracias por prestarse al juego, antes que nada. Este, antes de... La próxima vez, cuando me invitan? Así más o menos me preparo. <risa> <risa> ha tenido tiempo para prepararse. Si vas va a hacer como para esta vez, tenemos que empezar como cinco <risa> meses antes, pero estamos muy agradecidos de que haya venido. Bueno. Hay que hacer dos o tres puntuales y, y el equipo también antes de cerrar. Este, primero sobre esta gente a la cual ya ha nombrado para su para ser su posible sucesor. Pero voy a hacer enseguida. Eh, están mencionando algunos en redes sociales uno de los puntos que se le han criticado en este último tiempo que, por ejemplo, es fotomultas. Estaba leyendo, por ejemplo, a Fugasoto, diputado del Partido Verde, que dice, eso es un elemento para fondear las ceras o para fondear la campaña. ¿Qué eso le responde sí. a esas críticas respecto a fotomultas? Y entiendo satélite de velocidad también. Mirá, lo más importante de todo es que vos tenés que estar con la conciencia tranquila. Sí. Vos estás manejando 60, uh -huh. ya tenemos menos accidentes en la vía pública. Eh, en este momento, cuando uno habla con estrellas amarillas, sí. vos tenés que ver el dolor de la gente que te dice que ha perdido un ser querido o que ha sido mutilado. Y yo como médico eso lo veo. Entonces, ahí le tengo que contestar a ellos, en donde esto no es para recaudar, sino que esto es para concientizar. ¿Por qué si lo hacemos en Chile? ¿Por qué? Si nosotros lo tenemos que hacer en otros lugares de, de, de, del mundo. Uh -huh. Y tenemos que respetar, porque hay deberes y hay derechos. Entonces, críticas tienen que ser críticas constructivas. Tienen que ser críticas a través de las cuales hoy la gente te tiene que decir, che, está construyendo sobre algo positivo. Pero no críticas al por decirlo ni nada por el estilo. Son golpes bajos. Y breve, breve sobre lo que nos decía recién, porque no, no me quiero ir rengo. Nombró a tres personas más de las que ya teníamos para sucederlo. porque en un momento en el que nadie da nombres usted vino acá y, y quiere dar esas posibilidades y quiere abrir el abanico de por sucesores? Quiero, quiero que sepan que nosotros tenemos un equipo muy heterogéneo y un equipo que puede representarnos tranquilamente y no nos podemos equivocar. O sea, lo más importante de todo es que hoy en día, y mirando ahí a la cámara, porque sé que mucha gente me va a estar mirando en las heras, o sea, ¿qué es lo que necesita el perfil de aquel estadista o aquel, aquella persona que tiene que dirigir los destinos por los siguientes cuatro años? Uh -huh. Yo cuando ingresé no tenía muchos proyectos, nada, y hoy cuando me voy nosotros le estamos dejando los proyectos, políticas de Estado a hacer en 20 años. Y eso quiere decir que nosotros, a quien esté ocupando el sillón sabe lo que tiene que hacer. Tiene que, por supuesto, potenciar nuestras virtudes y tiene que... Aquellos errores que hemos tenido los tiene que mejorar, por supuesto. Sí, claro. Siempre decimos que el discípulo debe, de alguna manera, superar al maestro. Tiene que sacar lo mejor que tiene de él y potenciarlo con las cosas. Y nosotros tenemos un equipo tan importante de personas. Yo te dije tres, pero no sabes la cantidad de personas que tenemos que están en sombras. Como un Daniel Orozco en el 2014. Daniel Orozco en el 2014 no lo conocía uh -huh. nadie. Y 2015, cuando nosotros empezamos, no venía de la política. No tenía padrinos en ese momento. Los padrinos era la gente, los centros jubilados, a través de los cuales les tengo un respeto y les tengo, diríamos, una consideración enorme porque ellos fueron los que me hicieron la campaña y estoy donde estoy por ellos. Y no fueron por otra cosa. Ellos me hacían las cosas, no el núcleo duro. Después, bueno, se fueron adosando y Julio después me dio un espaldarazo brutal y, y Alfredo fue muy pragmático y dijo, tenés que ser vos y punto. Pero a lo que quiero decirte es que hoy en día nosotros no nos debemos equivocar por el perfil de la persona que tenemos que buscar. Y no busquemos personas que puedan ser salvadoras, sino el equipo. El equipo es el fundamental para esto. Intendente, gracias por haber venido. gracias sí, sí. Último día. No, por favor. Daniel Orozco pasó por este programa que sigue hasta las once y media de la noche. No te muevas de ahí que ya venimos.